Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal. Bueno, hoy tenemos acá a la mano un Samsung A10s gente con un pro problema de seguridad con cuenta de Google. En este caso, gente les puedo explicar bien claro, es que ya Play Services no funciona y he visto también los comentarios que han dejado que el archivo ya no está disponible en el teléfono, es cierto gente claro que lo vamos hoy a solucionar esa parte, para eso primero vamos gente a hacer, a tener nuestro programita de Samsung FRP 2020 que yo les voy a dejar el link para que lo descarguen y bueno gente una vez que lo tengan pues descargado y descomprimido, lo van a ejecutar como administrador yo les voy a dejar en Winrar para que ustedes puedan descargarlo lo ejecutan en su computadora, lo extraen y lo ejecutan listo gente acá pues van a tener con su cable USB conectado a la computadora y su teléfono conectado a Wi-Fi gente, entonces para hacer el proceso, listo gente acá vamos a conectar el teléfono ahí lo tenemos, y vamos a dar clic acá donde dice Bypass FRP gente, y lo vamos a dar en OK, ojo hay que tener el teléfono conectado a Wi-Fi, para solucionar ese problema gente que tenemos listo, acá le damos en ver gente ahora una vez que estamos acá, gente, vamos a hacerlo directo, gente y rápido. Miren, una vez que estamos acá, gente, vamos a escribir acá en el buscador GCM Neo, gente. Esta es una página de los cracksillos de GCM Neo. Entonces vamos acá a la, a la primera página, lo abrimos donde dice Tools GCM Listo, gente. Ahora acá, gente, como ustedes pueden ver, también podemos instalar lo que es Play Service hidden para colocar un patrón. En este caso yo me voy a esta aplicación para instalar. En este caso para eliminar la cuenta de Google y como tú puedes ver lo vamos a dar a instalar. Por lo general te va a pedir una cuenta de Samsung Account, hay que iniciar sesión acá. Por ejemplo voy a dar en instalar y ahí te dice que este contenido ya no está disponible en tu teléfono, gente. ¿Qué vamos a hacer entonces ahí? Dato muy importante, gente. Hay que tener paciencia. Para eso como tú puedes ver te está saliendo esto. Entonces, como ya no podemos instalar Play Service Hidden, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aceptar y vamos a regresar hacia acá, gente. Esta pantallita de los cracks de Neo. Listo, gente. Una vez que estamos acá, vamos a instalar Quick Shot Good Maker, gente. Lo vamos a descargar. Lo instalamos, no lo abrimos, lo dejamos ahí. Que se descargue, listo. Y ahora vamos a instalar acá esta aplicación de, de color amarillo, que sería gestor de archivos y en este caso como ustedes pueden ver yo ya lo tengo acá instalada ustedes lo pueden instalar por ejemplo lo pueden instalar les va a pedir una cuenta de Samsung account hay que iniciar la sesión gente para no tener ningún tipo de problema ahí ya se descargó la aplicación entonces qué va a hacer gente acá lo vamos a proceder a abrirlo listo te va a salir así los documentos por lo general si es que no te sale vuelve hacia atrás y vuelve a abrir la aplicación gente y acá vamos a ir donde dice download ahí lo tenemos gente, hemos descargado el quickshot con cool maker ojo que hay tres archivos pero yo solamente lo voy a utilizar uno, listo acá lo vamos a instalar esperamos entonces que se instale listo gente y se lo vamos a abrir listo le damos en aceptar y acá gente vamos a buscar la siguiente aplicación que sería ajustes gente vamos a ver ajustes listo a ver vamos a ver gente donde tenemos ajustes acá lo tenemos listo acá nos vamos a ubicar en esta en esta parte gente para hacer el proceso entonces ya listo gente entonces vamos a buscar la opción CHOSE screen lock gente entonces hay que tener paciencia para encontrar gente esa opción entonces Vamos a venir desde el fondo, gente, buscando esta opción. En este caso, sería acá. Lo que te va a aparecer con el nombre de Chose Screen Look sería la letrita que está debajo de ajustes, la, la que está más color, uh, un color más altito. No, ahora vamos a buscar. En este caso, dice servicios instalados, gente. Así les va a aparecer el nombre entonces de la aplicación: Chose Screen Look. Vamos entonces a buscar, gente, rápidamente. Ahí tenemos, hay que tener paciencia gente Para poder encontrar esa aplicación Ya que en muchos casos aparece en el principio Pero en muchos casos gente no lo podemos encontrar Así al principio tenemos que buscarlo gente Ya así si es que también pueden ponerlo arriba en el buscador Normal, eso es normal gente Ya que lo, ahí les va a permitir hacer más rápido Nosotros vamos a buscar de forma lenta para poder comprobarles que si sí es verdad gente acá tenemos Jose Widget como ustedes pueden ver pero no lo es entonces vamos a buscar Jose Screen Lock que está más creo más o menos por la parte más arriba a ver vamos a buscar gente listo gente acá lo tenemos como ustedes pueden ver la palabra Lo voy a acercar Jose Screen Lock este tenemos que buscar gente en ajustes ¿Qué vamos a hacer gente vamos a dar clic ahí y le vamos a dar donde dice pruebe listo gente, acá nos pedirá pues que ingresemos un patrón, ¿no? entonces vamos a colocar un patrón, una Z y confirmar listo, eso sería todo, todo gente como lo estaba repitiendo gente hay que hacer el proceso que yo he hecho en el video y bueno pues ayúdenme con suscripción y ahora sí gente ya podemos reiniciar el dispositivo y vamos a ver que está el patrón lo va a reemplazar a la cuenta gente, vamos a reiniciar nada más ahí vamos a esperar a ver Gente, ojo, es la solución definitiva cuando no te aparece Google Play Service O, caso contrario, cuando te dice que el contenido ya no está disponible Gente, hay que ser un poco pacientes para hacer el proceso Ya que eso toma tiempo Como ustedes pueden ver, yo estoy dando lo máximo por ustedes Para que puedan solucionar su problema cada día, gente Y no olviden, pues, suscribirse a mi canal, pues, gente Un gran like para el gran video, gente Ya les veo siempre Vamos a esperar entonces que se reinicie el teléfono Listo gente, ahora ya estamos en el teléfono, vamos a colocar el patrón. Disculpen gente, si es que las niñitas están grandes, se recuerden que los héroes llevan las manos manchadas por el trabajo y es que no se preocupen ustedes, no les va a incomodar nada. Solo que vamos a empezar a configurar el teléfono gente de una forma rápida. Gente, si ustedes supieran, yo trabajo, la verdad, en un servicio técnico y a veces no puedo tener esas manos limpias. Entender gente, ahora sí vamos a configurar. Damos el siguiente acá siguiente nos dejamos que se conecte a la red y acá dice buscando actualizaciones espero gente suscripción como ustedes pueden ver hemos solucionado cuando play service hidden dice que no está disponible en nuestro teléfono entonces gente ya sabemos cómo hacerlo para solucionar ese tipo de problema acá dice que esperemos un momento porque va a comprobar información Listo, ahí dice comprobando información gente y nos va a pedir el patrón, lo ponemos entonces, ¿no? Que sería una Z y eso sería todo, gente. Entonces ya estaría eliminado la cuenta de Google de Samsung A10S cuando no te aparece Google Play Service, gente. Espero que se suscriban a mi canal. Un buen like, gracias a todos ustedes por el gran apoyo incondicional que me están brindando, gente. Yo sé que la verdad. Es muy poco lo que yo les comparto con ustedes Pues porque obviamente el tiempo a veces no me da Pero si sí, cualquier duda Gente pueden visitar mi página de Facebook también O escribirme al número WhatsApp gente que está ahí En, en la cabecera de mi canal Pueden ustedes chequearlo Y ahí pueden ver todo eso gente Y cualquier información me pueden escribir nada más Ya que yo les voy a dar la solución gente Ahí está terminado Los últimos retoques el dispositivo Para que ya pueda Llegar al inicio gente esta es la última seguridad gente Este es un video 100% práctico Para ustedes lo puedan hacer Y así puedan disfrutar gente De varios beneficios ¿no? que te trae Bueno eso fue todo gente Y acá terminamos la configuración Y ya no Nos vamos gente Nos vemos en el próximo video